cierto que el 70% de la economía es consumo? A ver, el 70% de la producción eh, neta, entre comillas, anual, se destina al consumo, eso es cierto. Ahora, el capital que está acumulado en la economía, o el valor del esto de capital acumulado en la economía, e incluso de los consumos intermedios a lo largo del año para producir esos bienes de consumo, eh, en ese caso, digamos que el consumo pesaría muchísimo menos, ¿no? Si agregaras todo eso. Dicho de otra manera, solo gastando en consumir, tendríamos, o sea, gastando en consumir el 70% y sin hacer nada más, ¿tendríamos la economía que tenemos hoy? No. Eh, ahora, de la cosecha anual... Eh, de, o de, de, de la parte de la cosecha anual consumible, mejor dicho, podemos consumir el 70%. Luego hay otra parte que hay que utilizar para reponer la capacidad de eh, seguir sembrando en años venideros. Y eso eh, y, y, y además hay mucho acumulado que, que no podemos consumir de inmediato. no Si tenemos un tractor, pues el valor del tractor puede ser inmenso y no, y no lo podemos transformar inmediatamente en bienes de consumo. Y todo eso, claro, no sale, no sale en el PIB y tampoco pasa nada porque no salga. ¿eh? Yo creo que el PIB, por mucho que digan algunos austríacos, si sí es una medida útil y si sí es una medida pertinente y, y, y necesaria. Eh, otra cosa es las interpretaciones que se puedan hacer o malas interpretaciones que se puedan hacer a partir del PIB.